¿Qué creemos nosotros que la persona debe hacer es cambiar su estado energético o estado vibracional? Lo que nosotros primero hacemos en estos procesos es llevar a la persona a un estado de neutralidad. Ustedes conocen personas que dicen es que el gobierno, es que el tráfico, es que el clima, es... esa gente en qué estado vive? Víctima. Todo lo que le pasa a esta persona está en función o es responsabilidad de los otros. Vale. Cuando una persona llega a neutralidad, es decir, cuando llega más o menos a unos 250 Hz, la persona se da cuenta que no es el arroyo, no es el gobierno, no es las circunstancias externas, sino que es la persona, la forma en la que piensa, la forma en que se comunica, la forma en que siente, la forma en que se emocionaliza, la forma en la que hace, es la que genera su realidad. ¿Y qué es 350 Hz? Aceptación. Y eso también se conoce como perdón. ¿Conocen gente que necesite perdonar alguna cosa en su vida? Es en estos niveles, es decir, aquí la persona ve la luz al final del túnel. Ya la persona aquí empieza a salir del túnel. Y es donde nosotros creemos que las transformaciones se empiezan a dar. Entonces, después de esto, ¿qué buscamos hacer con la persona? Llevarla a 500. Y esa es la frecuencia de... El amor. ¿Conocen gente que vibra en amor? ¿Sí? Ustedes dos. Todo está bien, esa pareja dice nosotros dos perfecto, perfecto ustedes conocen parejas que celan esas parejas por aquí están porque aquí me habla de inseguridad celos, angustia ¿sí? aprehensión hay parejas que ya están por aquí arriba que no necesitan o no viven o no experimentan esa emoción de los celos es una neta inseguridad personal es decir, aquí la persona entiende que todo lo que pasa en la vida absolutamente todo las cosas pasan o no pasan porque implícitamente aunque sepa o no sepa hay un propósito en las cosas esta persona lo entiende bueno, o empieza a entenderlo estas personas no estas personas viven en modo reacción ¿Sí? y en estas personas viven en modo propósito ¿dónde se encuentra su círculo más cercano? si su círculo es cercano se encuentra más aquí es decir, las, las cinco personas más cercanas a usted se encuentran en modo reacción ¿qué dice eso? que uno está en modo reacción si mis cinco personas más cercanas viven en modo propósito me está hablando de que si yo no vivo en el propósito estoy muy cerca